Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar Contando, un día en la taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 2. Vamos a darle calor a esta campaña, esta va a ser nuestro capítulo número 34. Vamos a tratar de defendernos en la Torre Dorada, va a salir mal, ya os lo anticipo porque es que no tenemos ni siquiera eh, muralla, pero bueno... Es un ejército que tiene mucha experiencia, estas ratas Entonces trataremos de sacar lo máximo posible Con el ejército de Gandrel Y el asentamiento Veremos a ver cómo nos podemos defender Vale, sí, vamos a jugarla Y así por lo menos tratamos de rascar lo máximo posible Como veis, como veis Estos vídeos ya empiezan a ser grabados <ríe> En nuestro nuevo lugar En nuestra nueva taberna Que bueno, se vienen novedades al canal Si no se han venido ya A ver, estoy... Llevamos un par de días, semanas sin grabar y estoy un poquito aturullado. No sé cómo va a estar este capítulo ni cómo va a ir. Estoy estoy oxidado, ¿eh? Estoy oxidado, llevo, llevo semanas sin tocar el Warhammer y esto va a ser duro. Pero bueno, se va a intentar. Yo espero que podamos salvar la campaña. Así que nada, lo dicho. Veremos. Lo dicho, nuevo audio, porque se escucha distinto. Hemos estado haciendo pruebas, se, se escucha diferente, un plano distinto, un fondo distinto. Bueno, cosas de tener otra casa, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a tratar de colocarnos lo mejor posible en este cuellecito de botella. Vamos a ignorar la posibilidad de que exista otro cuello de botella vale, vale, esto está bien vamos a poner esta otro, este otro grupo aquí vale, y nos defendemos con lo que sea perfecto, vamos a bloquearlos aquí y vamos a adelantar un poquito el 2 también el 3, aquí está bien vale y el 4 nada, cerrando aquí detrás Mmm. Mm, mm. Me gustaría hacer las mayores bajas posibles, por favor. Uf, vale, nada, no, vamos a avanzar. Porque si no nos van a hacer polvo, pues menos mal. Entre comillas. Venga, grupo 3 aquí. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Empezamos ahí a castigar. Vale, Grupo 4 aquí, cerrando este costado Hacen muchísimo daño los lanzapestes esos Nah, estamos hechos, vale vamos, no tenemos posibilidad ninguna tú. mira, mira, mira, mira. Vale. Bloqueamos aquí y ya está. Lo que se pudo, se pudo. Uh, a ver el príncipe si ¿sí puede reventar el carro. Rueda de muerte. Es que esto es una salvajada. Eh, bueno, pues os hemos bajado una de asesinos, eh. Ni tan mal. Bueno, los corredores de sombra, claro, nos han destrozado. Nada, nada, no vamos a poder hacer nada. Nada más. Nah, y las catapultas, estas son una locura, las garrapultas de plaga. Vale, ok, bueno, volvemos al combate, pues tratamos de hacer lo que se pueda. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ahora es que los escavens queramos o no, son fuertes, eh. Han venido, han venido bien preparados. Vale, vamos a desviar esto para allá. A ver si llegamos No creo, pero bueno Dios, Dios, Dios Nada, no, nada, no, nada no, no tenemos posibilidad alguna Una no, derrota decisiva una rotunda, una rotunda derrota Vale Bueno Era un ejército que sabíamos que se iba a perder No íbamos mucho Bien, bueno Nos hemos bajado esta Dios ¿listos? los de... ¿Lanzadores de viento envenenados son estos? Nos han reventado la verdad es que una descarga de esta gente te destruye, ¿eh? Van con las bombas y te estallan por todos lados. Vale, bueno. Sabíamos que era algo que podía pasar. O sabíamos que era algo que iba a pasar. Así que tampoco nos agobiamos. Venga, derrota decisiva. Para adelante. 76 perdidas Bueno. Es algo. Ahí es... Vale, ok, actitud de marcha y ya está. El enemigo ha comenzado el ritual, función destruida, emboscador, descubierto, ¿dónde estáis? Vaya, hombre. El Darian robado por el enemigo, asentamiento desolado, muerte en combate, muerte en combate, muerte en combate. Dios, qué funesto todo. ¿No llegamos aquí? No. Vale, vamos a plantarnos aquí en la costa de la serpiente. Vamos a tratar de aquí. Podemos molestar en la torre dorada. Soltar unidades. 47%. Me sirve. Dios. Fallo crítico. Ok. Un saludo, supongo. No. Es... Bueno, por aumentar el crecimiento. Pero da igual porque no he llegado a la selva maldita. Está feo eso. Y no me quiero gastar dinero, la verdad, ahora en... Vale, a ver si llegamos. Exacto. Movimiento, movimiento. Vamos a ir para allá y ya está. Ok. Más. ¿Qué podemos reclutar Aquí no tenemos algún ejército. No, yo recordaba tener por aquí algún que otro ejército. ¿Dónde está la princesa? Ah, espérate que la princesa... Ah, no, no, no, no, no, no, no, La princesa fue con la que defendimos los claros del Argosol y no llegamos a más. Vale, hay que defender Casabar de todo esto, de todo esto. Gorgazán, ¿qué tiene para subir? Uh, vale, vamos a subir Galvaraz, 4.000. Me sirve... A la pirámide negra de Nagas y reclutamos aquí lo que se pueda. Vale. 2.000 tenemos. Vale. Vale. Y el otro reclutamiento lo vamos a hacer aquí porque nos va a hacer falta. Pero ¿y de qué forma tú? ¿Y de qué forma? Vale, leones blancos no. Vamos a reclutar lanceros. Uno... Mmm, dos lanceros. Vale, y una de arco. Vale, sí, una de arco está bien. Ok, bueno, sembraremos el caos con, con esta gente y ya está. Esperemos, esperemos que seamos capaces de pararlo. Porque estos tres de aquí, estos tres ejércitos, no sé dónde van a ir. ¿Dónde tenemos que construir? Reparar, no vamos a reparar eso. Siguiente, vale. Vale, no, esta es la princesa que yo estaba buscando. No tenemos ninguno otro ejército por aquí, ¿no? No. Vale, pues ya veremos cómo nos movemos. Ya veremos cómo nos movemos. Ok, pues nada, siguiente turno y a ver qué ocurre. O oh, podríamos haber... Oh, podríamos haber reclamado un ritual. Nos hubiera venido genial el ataque flamígero. Ya tiene... Itzatlacua. Nagarón. Hagaraef. ¿Cómo va? Piratas de Sartosa. Exiliados. Caballeros. ¡Buah! Vale. Ok. Antoch. Vamos a defender Antoch como sea posible. Lo que no sé es esta gente exactamente de dónde ha salido vale, bueno vamos a por ello y ya está bueno, tenemos los guardianes que con esto podremos hostigar un poquito tener en cuenta también que son unidades sin armadura o sea que con las flechas podremos hostigar bastante veremos por duty. Ah, uh, es un noble vale esto cambia un poquito las cosas vamos a hacerlos más anchos con que no nos pasen por encima <ríe> estupendo vale esto lo voy a dejar fijo grupo 2 aquí exacto vale y el grupo 3 vamos a sacar por aquí vamos a ir mareando y ya está Vale, bueno, son buenas ráfagas, son buenas ráfagas, eso es, vamos hostigando poco a poco. No, deberíamos hostigar aquí, pero de calle. Oh, esas pedradas miedo me dan. Aguantad, firmes. Venga, está bien. Venga, vamos a hacer como que avanzamos. También os evitaremos algún que otro proyectil. ¡Dios! Eh, que están quietos, tío. No los podéis reventar. Uf, bueno, va, está bien. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Una buena descarga. Vale, ok, ok, va bajando Venga, nos recogemos un poquito Vale Bien, bien, bien, bien, bien Eso me gusta, vale Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Muy bien Vale, aguantad aquí, aguantad aquí, aguantad aquí, aguantad aquí, aguantad aquí, aguantad aquí Vale, para allá, así Vale Ok, todo lo que podamos tumbar, se tumbo, está bien hecho Nah, y los mastines entran a tope Bueno, los mastines, sí, no, porque son los mastines, exacto, los mastines de paso Nos entran y nos funden, vale, vamos a quitarnos lo, los, las unidades grandes por lo menos que con esto les bajamos un montón Del fuego y ya está. Vale. Venga, continuad con ese fuego. Disparad, hombre, disparad. Vale. Venga, el noble, vamos. Willing. Vale, opa Noble. Dale, el último pincho Acaba con él Dios, Vaya pedrada Vale, aguanta, ¿lo matarás? ¿Lo matas? No lo matas, la madre que te trajo Vale Y estos están aquí sin kid. disparar tú nada nada ya está se perdió lo hemos matado tío qué mala leche vale derrota uy bueno este cayó este casi cayó figor y ya está ¿no? no no no nos hemos bajado más bueno los minotauros un poco pero el resto nada y además nos han hecho papilla los mastines, la verdad, es que nos han perseguido no nos han hecho polvo. Bueno, poco a poco. Quería bajarme los minotauros porque es la unidad que más experiencia tiene. Pero bueno. Está bien, está bien. Hemos bajado los digos y ya está. Vale, nos agarras en el asentamiento. Ok, te lo compro. Autoresolución. O sea, no tenemos nada que hacer contra este ejército. Vale. Asedio en casa bar. Ojo. Saqueo en la torre dorada. Vale. Vale. Vagar. ¿Qué tal está? uff, uf, uf. esto está parado. Esto está parado. Lo peor de todo es que tengo que contestar yo solo. Este ejército, ¿qué tal? Dios. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios. No. Es que encima tienen los caribdis. Esto es horroroso. Carros gélidos. Brujos. Dios. Este señor tiene un ejercitazo, ¿eh? No tiene unidades básicas. O sea, tiene todo. Tocherada más no poder. Y nosotros, como aquel que dice, como rayita, ¿sabes? No podemos. No no podemos llegar hasta aquí. No llegamos, ¿eh? Vale, bueno, a ver, vamos a organizar el resto de movimientos. Estamos en negativo, en menos 100. Te me cuidas. Vale, vamos a ir moviéndonos. Vamos a, ir, vamos a irnos de aquí a más rápido mejor. Porque este ejército lo necesitamos en el sur. Con lo que se pueda. Aquí creo que no tiene que venir nadie más. Así que vamos bajando. Se ha puesto negativo. Menos 6. Bueno. Vale, lo que se pueda será. No tenemos para nada. Me hubiera gustado invocación del baul mayor. Vamos a poder... Sacamos diplomacia. Vale, con Añadir ofertas. Confederación, no. Pero, pagos. Exigir pago. Vale, 1300. Probabilidad de éxito moderado. No, es que no... Oh. Vale, ¿nos llega? 1700. Vale, vale, vale, vale. ¿No puedes? En 18 turnos. Héroes y príncipes dragón. Vale, pues vamos a sacar este. Vale, que, que por lo menos será un bufito. Porque príncipes dragón, si no me equivoco, tenemos, ¿no? Vale, no podemos reclutar porque estamos bajo asedio, pero los. Ah, no, tenemos ya unos plateados. Príncipes dragón no tenemos aún. Vale, podemos acercarnos con el ejército de Inric aquí y tratar de reventar a las ratas. Con el dragón, el águila, la maga, etc. Vale, creo que será una buena posibilidad. Luego venimos con este ejército de Asticar aquí, a la costa de la serpiente, para defendernos de Malus Darkley. Vale, vamos a hacer ese movimiento, me gusta. Vale, nos acercamos aquí. Venga, Imrik. Díselo. Díselo. ¿Quién tiene los de estos? Vale, los leones de Gracia. Me gusta. Vale, ok, vamos a por ellos. Encontrar ejército grande. Se puede. Bien. Librar batalla. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Madre mía, el follón que se viene. Uf, línea recta. Vale, hay un posible cuello de botella aquí. Este de aquí. Bueno, dependiendo de cómo se despliegue. Yo creo que vamos a salir aquí, en esta zona más amplia. Y a partir de ahí pues cargaremos. A lo mejor metemos aquí la caballería, las voladoras por aquí. Pero nosotros tenemos que tratar de aprovechar esto. Para cuando vengan ellos. Eh, 24. Me lo quedo. Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Vale. Uf. ellos están así como medio metidos en el bosque. Aprovechando esto. La rueda de la muerte se la han dejado allí. Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. Vale. Y vamos a desplegar anchos Muy anchos, muy anchos Muy anchos, muy anchos No tanto, ¿vale? Dos, tres Cuatro Y cinco Vale, que tengamos Amplitud ¿Vale? Ahora Una aquí Que los Que las garrapultas no molesten ¿Vale? vale Vale, y este último... ¿Aquí? sigues Sí, pelotonaditos. Vale, más potencia en el centro. Sí, está bien. Vale, los leones blancos. ¿Cómo nos vamos a colocar? Aquí. Vale, vale. Sí, los ponemos así separados y ya está. Vamos a meter... Vale, esto va a ser el otro grupo... Dragón y Águila Los vamos a meter los dos aquí Vale, y ahora es El noble por aquí en mitad de la falange Apoyando en este ¡Oh, no! Tenemos Águila Vale, perfecto Vale, pues vamos a agrupar a estos dos en un mismo grupo Perfecto A Imrik lo vamos a meter aquí Vale Y a la maga aquí Vale, perfecto Pues nada, lo dicho Iniciamos Recemos Esto me lo voy a traer aquí ¿Desde dónde salen? Desde allí, desde este costado ¿Vale? Yo lo que quiero es ir Echar el, el pelotazo Y listo Vale, aquí parece buena zona Con nuestra maga Vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Maravilloso Vale, aquí tú también. Vamos a venir con el dragón por aquí. Imric, tírame el fuego aquí del averno. Vale, aquí está bien. Buena tormenta ígnea. Además, vamos a invocar el torrente aquí en medio. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale Perecer en el fuego Vale, vale, vale Perecer en el fuego ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a avanzar un poquito Uh, no lo tenía fijaos Vale, vaya, pues se me ha liado todo un poco Vale, ese dragón lo salvamos Que por aquí, que pulle por aquí Nuestra señora Vale, un poquito de fuego aquí en medio Está bien, eso siempre gusta Bien Bravo, venga Nos movemos otra vez Vale, aquí, así, eso es Vale Vale, un poquito de arma ignia Nos vendría genial aquí, señora vale, los yelmos plateados vamos a sacar esto aquí los yelmos plateados que carguen por aquí vale aquí vamos a meter esto de nuevo muy bien, esto está así vale vamos a cargar esto aquí, vamos a cargar esto aquí vamos a cargar con esto aquí vale y que los lleve el caos esto vamos a entrar aquí, vale vamos a avanzar Vamos a colapsar aquí Vale, el grupo 3 que entre a tope Aquí Vale, vale por aquí Vosotros aquí Eso es Imric, pásate un poquito por aquí Por el centro Vale Y me tiras el torrente Aquí No gusta Vale Ahí la caballería Muy bien, muy bien Muy bien, muy, muy bien El torrente Maravilloso Maravilloso, maravilloso Maravilloso Vale, perfecto la maga, vale, con un chorro de fuego maravilloso aquí. Imric. Vamos a tirar liderazgo, el cuerno. Vale, todo está su héroe. Ya está listo el casteo. Perfecto. Vale, aquí. Colapsamos aquí. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vale, perseguimos, perseguimos, perseguimos. Nada, de esos nos escapan, perfecto. Vale, los yelmos, bien. Vale, mi noble, cómo está. Vale, aquí. No, esto va, va a llegar más rápido aquí. Quiero rasc rascar esas unidades. Ah, no, no mi equipo de habilidad. Vale, los yelmos plateados. esto que se escapan por aquí. Vale. Ese dragón, ahí, vale. Imrik, vamos. Vale, vale, vale, vale, vale, venga. La maga dónde está? Aquí, venga. lo Eso es. Ya te tiras esto aquí en esta zona. Te hinchas a ti Y revientas eso Vale Venga, el resto como estamos ¿Qué falta? Imrik aquí Venga Ya tardamos El águila me la traigo Nada, nada, nah. Perfecto, perfecto, perfecto sido una defensa Magistral Se acabó A ver este noble Venga Esa águila Y los últimos Lanzapestes Oye, va un poco cocho esto, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Levanta el vuelo. Pegamos el fogonazo aquí. Dime, dime, dime que vuelas. ¡Oh! Sobrevivió. Bueno, victorioso. Muy bien, muy bien. Venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, lo conseguimos, el Águila Acero, bueno, ha hecho su trabajo al fin y al cabo, que era obst obstruir, digámoslo así, las garrapultas, y las hemos reventado y ya está, y el resto, pff, masacraos, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, y muy pocas bajas, eh, entre los dragones, el fuego, etc., Nada, no nos tocan. Los yelmos plateados han estado muy bien cargando ahí detrás. Nada, perfecto, victoria decisiva. 10% de abastecimiento. 1370. Vamos a editar esto. Vale, perfecto. Ahora, llegamos a defender. A... La costa de la serpiente. No sé si nos vamos a poder defender, eh. Vale, yo meto esto aquí. Estupendo. Ahora, Enrique, Vale, este noble sube de nivel. ¿Qué le vamos a añadir? Tenazo, rapidez, velocidad, defensa, cuerpo a cuerpo, armadura. Uh, resistencia a los frictiles. Perfecto. Teniendo en cuenta que va con el, con el águila, me viene genial. Ahora, vale. El, el ejército de Inric Vale, atacamos aquí No llegamos Qué mala suerte, tú Vale, bueno, él se está Abriendo bastante, se ha separado Tenemos 3.000 ¿Por qué? Ah, porque estamos en Vale Numas, ¿cómo va? Podríamos mejorar Numas En verdad no sale a cuenta Porque son 5 turnos Uf, es que en 5 turnos Con este ejército ya hemos bajado mucho Como no podemos moverlo más Vamos a meter aquí La ciudad a nivel 4 en Numas Y aguantamos Perfecto, porque nos quedan Además quedan 6 turnos para completar el ritual Estamos bien Vale, lo que no tengo yo claro Es esta defensa Porque es esto y esto Que es muchísimo es muchísimo pero muchísimo muchísimo muchísimo esto lo vamos a poder reparar te digo yo que no vale edificio dañado vale ya sé que no lo podemos hacer nada con él pero bueno es lo que hay nada ok pues nada lo vamos a dejar aquí vamos a pasar turno vamos a pasar turno y a ver qué ocurre saltamos notificación sí vale siguiente turno a ver qué pasa a yeah, la verdad es que nos ha salvado, ¿eh? esos 1300 que nos han dado con el, con el comercio nos ha venido de lujo. Este ejército no entraría porque está en... en... Asaltar guarnición, claro, va, la costa de la serpiente me la va a reventar. Vale, derrota decisiva contra Malus Darkblade. Vamos a parar el capítulo aquí, tan como lo tenemos... Porque se vienen curvas, o sea, más o menos hemos conseguido salvarlo un poquito Inric ya está llegando a, a la defensa Esperemos que llegue, yo creo que nos van a quedar dos turnos hasta que llegue Y Malus Darkly va a ir por detrás, vamos a tratar de sacar todas las bajas posibles Tenemos, bueno, un ejército más o menos decente para luchar o para poder luchar Pero esto va a estar muy difícil de parar, así que nada, vamos a intentarlo y veremos qué tal surge Así que nada, llegamos hasta aquí, lo de siempre, seguimos en Twitter, a los dos, tanto a vídeo como a mí, que va a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo, también seguimos en Twitch, tratamos de hacer directo cuando se pueda, aún estamos reestructurando la cosa, y por último, suscribiros a este canal de YouTube, estamos recibiendo contenido diario, de calidad, y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.